muy buenas a todos. Eh, nos presentamos primero, yo soy Miguel Ángel eh, y eh, mi compañera Marian los dos trabajamos aquí en el vicerectorado de investigación. Eh, yo soy el responsable de la oficina, llevo bueno, va varios ámbitos y como la parte de personal, la parte de ayudas propias, eh, la gestión de proyectos y Marian es concretamente está centrada en gestión y justificación de proyectos, ¿vale? Nosotros no somos, en principio, ya sabéis, no somos investigadores, no somos eh, solicitantes de proyectos, ¿vale? eh, Pero, bueno, entonces, esto no, no, no va a ser toda vuestra formación, ni mucho menos en solicitud de proyectos, sino que es una, bueno, pues una aproximación y, y si conseguís alguna... ¿Alguna idea que os pueda ser útil en el futuro? Pues perfecto. Eh, no vamos a tratar tampoco de ser demasiado extensos en cuanto al horario. Nos gustaría que nos interrumpierais en cualquier momento. Si queréis hacer preguntas, no hay que esperarse hasta el final. Eh, podéis en cualquier momento interrumpir. En principio tenéis todo el micrófono apagado y el que quiera hacer una pregunta, pues directamente lo abre, interrumpe. Yo creo que queremos que es mucho mejor porque a veces si te esperas al final ya no te sale... O no, o no tiene tanto sentido hacer la pregunta. Eh, bueno, me voy a quitar la mascarilla, ya que me quedo solo. Y, y bueno, eh, yo, como a, a muchos de los cursos que he ido, porque coger una o dos ideas del curso eh, es suficiente si las dos ideas se te quedan para el futuro. Entonces, no es tanto, ya os digo, no somos especialistas en solicitar ayuda. Nosotros en el vicerectorado gestionamos ayudas, ya Daniela lleva habló su, bastante sobre este tema, de, eh, Daniela es mucho más especialista incluso en solicitudes, porque él sí que se enfrenta personalmente a las solicitudes. ¿vale? Lo que sí hemos estado es en contacto con, mucha agencia de, con la Agencia de Evaluación, básicamente con la Agencia de Evaluación Nacional durante muchos años a la hora de hacer las peticiones y, bueno, y sí que hemos cogido algún feedback eh, vemos muchas solicitudes de proyectos por parte de los investigadores de la Universidad de Granada. O sea, aunque no hagamos, sí estamos en medio de un sitio interesante, porque pasan por aquí muchos proyectos y, y a poco que te des cuenta, pues te das, sabes cuáles, cuáles son mejores, cuáles son peores, en qué, en qué unos lo hacen bien y en qué otros a lo mejor fallan. ¿no? Eh, vosotros normalmente vais a estar en el ámbito de la petición de proyectos un poco más mediatizado por el grupo en el que os encontráis. La forma en que trabaja el grupo seguramente va a ser la forma en que vosotros vayáis a afrontar las peticiones de proyectos. ¿no? Bueno, voy a darle a, a la presentación, a compartirla. ¿La veis? ¿Está bien? ¿Ven lado? No, todavía no. No, no, espérate. ¿Ahora? Ahora. Vale, perfecto. Bueno, eh, una idea inicial, que supongo que ya os lo ha dicho también Daniel o lo ha transmitido Daniel ayer, pero una idea inicial a la hora de, de, de afrontar la petición de una solicitud, de afrontar la petición de un proyecto. Eh, Imaginaros que vais a hacer un discurso en público, ante un auditorio, os toca hacer, eh, no sé, el discurso de la cena de fin de promoción, que os tocó hacer con el decano y con, o con la decana, y en un auditorio este año no desgraciadamente, porque no se han podido hacer ese tipo de, de actos, pero no, imaginaos que, que os encargan hacer un, un discurso ante un auditorio amplio, ¿no? Eh, y lo primero que os vais a, a, a afrontar es decir, bueno, ¿de qué voy a hablar? Y cuando empieza a, y tienes la idea bastante clara y empieza a redactar, eh, normalmente no, no, lo, no lo lanzas, no te subes al escenario a dar el discurso así del tirón, ¿a que no? Normalmente vas a empezar a darle vuelta y te vas a dar cuenta de que estaba, tu idea que inicialmente era bastante clara cuando empezaste a escribir, pues, cuando lo ves la primera vez está bastante desordenado. Cuando lo ves la segunda vez, ves que te sobra y que has redundado, has, hecho, has reiterado cosas. Y cuando lo ves la tercera vez, va cortando por aquí y vas metiendo otras. Y, y cuando hace el primer discurso, que supongo que va a pasar a muchos de vosotros, y si no, si alguna, si no ha pasado aún, seguro que va a acabar pasando, ese primer discurso que, que es importante eh, bastante eh, se convierte en bastante angustioso a la hora de, de concretar una idea que os parecía fácil eh, y plasmarla ante un auditorio. ¿no? Un poco yo eh, creo que esa es la, la misma sensación que tenéis que tener cuando os enfrentéis a hacer un proyecto de investigación, a, a, a ser vosotros los que tengáis que plasmar en un documento una idea compleja para tratar de que la idea llegue a los demás en la forma en que queréis que llegue y le impacte, ¿no? eh, Que quede lo suficientemente eh, concreto para que la gente se entere, eh, pero no, lo no tan simple como para que parezca eso, que es algo eh, simple, ¿no? eh, Tiene que notarse que está organizado, elaborado y, y pensado y trabajado, ¿no? Y, pero tiene que ser sobre todo entendible un discurso. Bueno, esta, son, esta sería la idea que queremos transmitir hoy. La idea es que eh, esa idea que tenéis cuando expresáis, cuando comuniquéis ante un auditorio amplio una idea, ese hacer que le guste esa idea que estéis transmitiendo, eso nos pasa a todos. Todos queremos cuando transmitimos una idea tratar de convencer, ¿verdad? Eh, no solamente nos limitamos a leer, no es leer un texto, es convencer a los demás de que lo que tú eh, estás planteando es interesante eh, bueno, esa es la idea que subyace al final y a, a, a, que queremos transmitir a cómo pedir un proyecto porque evidentemente el, el, vuestro grupo os van a enseñar mucho mejor porque hay una trayectoria de pedir proyectos, van a enseñar mucho mejor, eh, bueno, el tema, eh, los detalles, eso lo vais a aprender. ¿Qué le podéis aportar vosotros a lo que eh, vuestro grupo a lo mejor no hace? Pues precisamente eso, cómo transmitir el mensaje, cómo hacer que sea un mensaje potente y que sea un mensaje interesante. Hay muchos grupos vosotros eh, pues, podéis estar en grupos jóvenes, grupos jóvenes eh, hacen los proyectos bastante, eh, de manera bastante visual, bastante interesante, mientras que los grupos tradicionales, eh, bueno, pues no tenían esta necesidad de vender su proyecto. Eh, el proyecto no era algo que tengas que vender. El proyecto se… lo que se vende es la calidad del grupo y gran parte de… en algunos casos los… Los grupos de investigación más veteranos, eh, una parte importante del proyecto que, evidentemente, ahora saldrá, que es el equipo de investigación, resaltar las virtudes y las posibilidades que tiene el equipo de afrontar esos, los objetivos que se, que se proponen, pues es, es lo que se centra, en, pero no, todo lo demás, como que no le dan, nunca le han dado importancia. ¿vale? Eh, ahora veremos que eso no, no, no es así, ¿no? Hay que hacerlo todo. Bueno, eh, en principio. Vamos a ver eh, cómo seleccionar, o tenéis que seleccionar, para un proyecto de investigación tenéis que seleccionar eh, el tema, tenéis que, que ver en qué fase se, se divide el proyecto, tenéis que definir bien los objetivos, planificarlos, controlarlos y justificarlos. Esto mm, es algo innato a cualquier proyecto, o sea, la definición que da la norma ISO eh, de un proyecto, perdonadme… No estoy viendo la pantalla. Supongo que van pasando bien las diapositivas, ¿sí? No, eh, no, no están, están pasando, pasando. las diapositivas. No están pasando las diapositivas. Eh, no. ¿Y es y Power compartir. No, la... un, un momentito. Y, lo, y otra cosa, disculpe. Eh, el, sí. la, el enlace para, para las presentaciones para ¿lo va, lo va a poner o. Sí, sí. Eso lo lo colgamos después en la página PowerPoint. de la escuela de posgrado. Colgaremos las la presentaciones. Perdonad, vamos a ver, estoy en presentación con diapositivas. Es de la diapositiva actual. Perdonadme porque tengo, no tengo mucha tradición de presentar PowerPoint todavía en, en online. Entonces, están pasando... No. Perdón, desde el lado, ¿me puede guiar un poco? Sí, creo sí. que se lo está llevando a otra ventana, a la pantalla completa. Puedes dejar de compartir y comparte la presentación. No PowerPoint, sino la presentación. Ok, vamos a ver. Sí, se si la va a compartir, pantalla completa... De esa forma y, la ampliación. También la completa también. Presentar una ventana. Estamos en la... ¿Qué es un proyecto? Norma ISO. Sí, pero en PowerPoint no es proyectada, está con. Bueno, si se ve, no sé si se ve o no se ve bien. Sí se ve, pero es la ventana de, de PowerPoint. Un momentito, un momentito, que vamos, que me van, me van a ayudar. Que <ríe> en esto soy bastante torpe. Está bien. Está bien. Eh, me hace falta compartirla por aquí. Vale, sí, si le das a vez, estás compartiendo. Sí. Dale, lo que si vale, da... es que no pasaban. No pasaban las diapositivas. Vale, porque, espéjate, ¿qué has compartido? Vamos a salir. ¿no? Mira, vete ve a la. ¿Qué es lo que has compartido? Cuando la... es que tiene... El problema es que, como tienes que tenerlo. Como quieres la parte de bombera, tienes que compartir la pantalla. Sí, nada más que tienes que dar es que ahora no viendo eso. Ok. Muy bien, ¿Vale? muchas gracias María. Muchas gracias. Creo que ya sí. Sí, ya está. Creo que Sí, perfecto. Muchas gracias, pues disculpad. Bueno. Como os comentaba, un poco eh, cuando afrontamos un proyecto de investigación o las definiciones son las mismas que para cualquier proyecto, sea un proyecto de ingeniería, sea un proyecto de, de cualquier clase, sea un proyecto de investigación, no es más que al final, como dice la norma, que un poco en plan genérico, es un proceso único que consiste en un conjunto de actividades coordinadas y controladas. O sea, cualquiera de estas palabras es importante, coordinadas y controladas. La idea de coordinación en cuanto a diversas acciones, ¿vale?, que van a converger en un único objetivo. Eh, y controladas en el sentido de que tiene que quedar claro cuáles son los ítems temporales que tenemos que ir haciendo o que tenemos que ir superando para alcanzar los, los objetivos parciales que nos lleguen al objetivo final. Por tanto, tiene que tener una fecha de inicio y una fecha de fin. ¿Vale? Y además tiene unos requisitos, siempre tiene unos requisitos y unas restricciones, pues plazo, costes y recursos, sean materiales o, o personales. ¿no? Por tanto, cuando, cuando afrontamos cualquier proyecto, se combinan unas especificaciones y requisitos necesarios para su realización, recursos humanos y materiales, y, y por supuesto un plazo, ¿no? que al final lo que marca... Uh, lo que marca el proyecto porque no es una actividad continuada sino una actividad que va a iniciarse y acabarse y, y cuando acabe ahí acabará y tendrá que iniciarse un, un proyecto totalmente distinto o, o continuado pero pero diferente por tanto las fases de un proyecto de cualquier proyecto estaríamos en la fase de definición en definición qué es lo que queremos conseguir eh, y la fase de a continuación de, de, de hemos definido sabemos ya qué queremos afrontar planificamos eh, ese objetivo inicial lo planificamos eh, y esas dos fases de, de definición y planificación es la petición lo que lo que concretamos en cómo pedir una, cómo hacer una propuesta vale el proyecto evidentemente no acaba ahí eh, después de la planificación eh, lógicamente la fase que viene es la ejecución, eh, ejecutar todo lo planificado. Debería ser simple, ¿verdad? Eh, si todo está bien hecho, si hemos definido los objetivos, lo hemos estructurado y planificado adecuadamente, la ejecución parece que es simplemente eh, desarrollar algo que, que ya sabíamos y que habíamos eh, organizado. Eh, la, los problemas, esta presentación es de, gest, de gestión de proyectos más que de solicitud de proyectos, el problema viene en que lo que realmente nos interesa son las fases iniciales, o sea, hacer un objetivo y venderlo, empaquetarlo de tal forma que me lo financien, ese es el objetivo de, básico y, y, y el resto, la ejecución parece que ya va a venir sola. ¿Vale? Y muchas veces la ejecución, cuando estáis en grupos importantes, ya sabéis que durante la ejecución de un proyecto lo que se está es planificando el siguiente o solicitando un complementario porque neces se necesitan más fondos. ¿no? Entonces, la fase de ejecución muchas veces se olvida en el sentido de que se olvida eh, o se desgaja de, de, de la fase inicial, de la fase de lo que habías planificado y empieza a tener una vida propia y sea un proyecto diferente. O sea, planifique una cosa y empieza a hacer otra. Y no estoy controlando, que es la fase 4, la fase de cualquier proyecto, no estoy controlando si lo que estoy ejecutando era lo que había planificado. O sea, desde un punto de vista de ingeniería, por ejemplo, eso este círculo, si tú estás diseñando una construcción, un puente, eh, este círculo es básico. Defines, planifica ejecuta pero mientras ejecutas tienes que controlar eh, si lo que estás ejecutando estaba era lo que estaba planificado, qué desviaciones estamos teniendo de costes, de personas, puedo hacer un puente, pero me puede salir, no me puede salir un 20% más caro de lo que había planificado en el diseño. O sea, algo estoy haciendo mal, luego durante el control tengo que modificar la ejecución. Eh, esto que es una cosa muy obvia, y si lo planteáis en vuestra vida cotidiana es bastante obvio. Eh, bueno, eh, después en un proyecto de investigación no es tan obvio, porque. Eh, es evidente que la incertidumbre que tiene cualquier investigación hace que la planificación está sujeta a alteraciones. Esto hace años, pues los organismos financiadores no lo entendían y querían que la ejecución fuese estrictamente estrictamente igual a la planificada. Pero cuando tú planificas, estás planificando, cuando planificas una construcción, eh, tienes una trayectoria y de, de construcciones que mm, hay unas mínimas desviaciones, salvo que salga un imprevisto en el terreno o en algunas circunstancias no previsibles, es eh, muy difícil que no se pueda ejecutar al milímetro como se planificó. De hecho, ese es el objetivo, que la ejecución sea al milímetro en un proyecto, es difícil que la ejecución sea milimétrica respecto de la planificada. Y entonces, bueno, es verdad que hay que improvisar, es verdad que hay que modificar. Lo que no se puede perder de vista es que una forma es eh, ejecutar de una manera distinta, pero manteniendo siempre los objetivos que hayamos iniciado. ¿no? Y el objetivo final es cerrar el proyecto de conformidad en tiempo, con los recursos ejecutados y con los objetivos cubiertos. Esta, eh, esta sería la, la idea general de un proyecto, ¿vale? Pues un proyecto de investigación, al final, eh, viene a dar es distinto, por supuesto, en este tema de la incertidumbre, porque tiene que, que dar respuesta a dos cuestiones eh, también, además, ¿no? Y es que, que el trabajo esté en consonancia con, con el avance del campo en el que estáis, de vuestro campo de, de investigación, de vuestra línea de trabajo y que después, eh, además, tenga impacto. Algo muy importante eh, y que se valora cada vez más, el impacto del proyecto. O sea, no el avance en sí del conocimiento que planteáis tiene que tener un impacto. Si tiene un impacto en la sociedad, en la economía, fantástico si el único impacto que tiene es en la ciencia, también. Fantástico. Pero cada vez más, ya sabéis que se, se exige que la investigación tenga un impacto en, eh, en la sociedad. Eh, y, y Básicamente, cuando hablamos de impacto, nos vamos siempre al término en la economía. Eso es, cada vez, eso es muy difícil. No todos los, es posible que todos los proyectos tengan un impacto económico. Pero sí si tiene que eh, aportar su granito de arena para que eso para que eso suceda. ¿no? Bueno, eh, en principio, eh, con esta introducción, la, la primera idea es dónde, dónde buscar, ¿no? ¿Qué convocatoria? ¿Dónde busco convocatoria? Bueno, en esto, eh, hoy día, si hace 8 o 10 años era complicado, hoy día ya sabéis que todos estáis hiperconectados. Buscar información. Hace 10 años era complicado, muchos de vosotros ni siquiera os imagináis lo complicado que era buscar información, había que, había que, que leer el BOE todos los días, o sea, una de, la, de, de las actividades que se hacían era buscar el BOE, hoy día ya sabéis que se está suscrito, a, te puedes suscribir a alertas del BOE, alertas del BOJA, alertas de distintas eh, organizaciones y, y portales para que os den información os interesa, además estáis muy conectados a las redes sociales y fácilmente eh, se, se corre la noticia de que ha salido una convocatoria importante o interesante, luego hoy día esto que antes era muy muy trascendente eh, el saber dónde había buscadores, en la época pre-Google no os cuento y no hace tanto de eso para los que tenemos ya unos años eh, era realmente complejo eh, encontrar aún así Aún así es cierto que salen convocatorias que son nuevas, que no han tenido tradición, y, y que vemos que, que son, eh, pues, al final, en su primer año, en su primer y segundo año, son mucho menos duras que lo son al, más adelante. No sé, por ejemplo, ahora acaba, la Junta de Andalucía, ha sacado convocatorias que hacía años que no había sacado para pocos torales, eh, sacó dos convocatorias una para doctores eh, y otra para doctores ya de más avanzado que era que son los, el programa energía. bueno, pues es cierto que no había esa tradición y, y la gente que llevaba años buscando en el... que estaba de su postdoc en el extranjero y quería retornar pues igual no, no conocía no, no dio tiempo en los 20 días que se abre una convocatoria no dio tiempo a a enterarse, ¿vale? No siempre te da tiempo a enterarte de todo si sale una cosa en 20 días, luego es importante que estéis conectados con organizaciones, eh, de, de precarios, como eh, distintas organizaciones, ya sabes, asociaciones de, de gente con interés común en, este, en estos temas, donde alguien comparta la información, ¿no? Porque a veces, aunque tenemos acceso a todo, pero... No siempre nos no llega a todo porque también hay muchas cosas, ¿no? Y no todo es, es tan interesante. Bueno, en general las convocatorias, ya sabéis, a nivel nacional, están están las del ministerio, son todas muy claras, son todas conocidas. A nadie se le va a pasar una convocatoria del ministerio. Las de la Junta de Andalucía ya son un poco, eh, un poco tal vez, no tan conocidas, no están tan accesible la información, no tienen tanta tradición en cuanto a regularidad de las convocatorias. Y, por tanto, puede ser que, que empiece a, a perder. Las del Carlos III, por supuesto, son muy también estables. todas las del plan estatal en general, el plan estatal es bastante estable y regular en las convocatorias y, y no hay demasiado, no hay grandes cambios eh, ni en las convocatorias ni en los programas y cuando lo hay lo, lo difunden bastante bien. Después están las convocatorias privadas, que también son bastante estables en general. Ya sabéis, fundaciones como la del BBVA, como la Fundación de la Caixa, la Ramón Anece, fundaciones como Inocente, Inocente, la eh, Mafre, hay, hay bastante, hay un abanico bastante grande que podéis encontrar. Ahí. Nosotros en el Vista no tenemos un buscador así demasiado eficiente para esto, pero sí que hay, por ejemplo, en la página de Universia, donde podéis encontrar bastante, bastante información sobre la, las distintas convocatorias. <coughs> Perdón. Bueno, cuando, cuando llegamos a una convocatoria, lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, estudiar. Estudiarla. O sea, a los que sois, los que sois del ámbito de las sociales, lo tenéis muy fácil, lo entendéis bastante bien. Las convocatorias son bastante farragosas. <coughs> no siempre entendemos lo que quieren decir, pero hay que, hay que empezar a saber mirar ¿no? Eh, y, y a ver lo que os interesa. A vosotras, en principio, os interesa mucho cuál es la finalidad de la convocatoria. Siempre tenéis que intentar ver por qué convoca la Fundación Inocente Inocente un ámbito de, de ayuda, a proyectos. Bueno, pues sí, Inocente Inocente estudia enfermedades raras. No tratéis de meter una cosa que no sea ahí. O sea, si no estáis en ese ámbito, no entréis. Ir a leerla, intentar ver la finalidad de la ayuda. Si está buscando una convocatoria en colaboración con empresa o con, eh, con el sector productivo, pues no intentéis colar un proyecto que sea de investigación básica. Intentad eh, hacerlo algo de, de, de investigación aplicada. En general, ya os digo que intentad buscar cuál es la finalidad de la ayuda, porque esa finalidad es la que debe orientaros también a vosotros a hacia cómo organizar eh, vuestra venta. Como decía antes, el, el proyecto al final hay que saber y que sabes venderlo y entender la finalidad de lo que piden, me organizará me tiene que ayudar a cómo organizar lo que yo ofrezco, ¿vale? Por supuesto, los requisitos, no son para allá, a pasar requisitos como yo cumplo los requisitos, sí o no, por las características que tengo, de en qué fase estoy, eh, el equipo como el que, que, que me acompaña cumple los requisitos, eh, por supuesto que eh, lo presento a través, lo tengo que presentar a través de una universidad o una entidad pública, eh, ¿Me van a aceptar presentar ese proyecto a través de la entidad? Eh, esas, cu esas cuestiones no las podéis dejar para el final. Desde luego preparar, preparar con tiempo las eventualidades de cierre de proyecto o sea en, Al final hay problemas informáticos, parece una tontería, pero hay gente que se queda a eh, minuto por minuto fuera. Y aquí tenemos muchos casos. De por minuto presentado, no he podido presentar el proyecto. Cuando he llegado, la aplicación informática se acababa de cerrar. ¿Por qué? Porque llevé toda la mañana, mi navegador, mi Java no iba y no he podido presentarlo. Y no puedo hacer nada. Eh, tampoco hay ningún drama. Hay muchas otras ocasiones, pero ese día lo vaya a pasar mal. ¿vale? Entonces, como el refrán este de que aquí en madruga Dios le ayuda, pues es verdad aquí Madruga Dios le ayuda, pero muchas veces en un proyecto, cuando pedís un proyecto, no depende todo de vosotros, tenéis un equipo, tienen que firmar, tienen que aportar documentos, bueno, yo siempre os diría, preguntad, si, si veis que vaya a llegar al límite, porque os falta algún papel, primero preguntad a la oficina que gestiona esto, oye, eh, me falta este papel, pues lo presento sin él, lo presento con él, y si no me da tiempo, o sea, eh, preguntar, ¿vale? Intentar esa es otra cuestión que también es importante, supongo, en una de, de estos cursos que, que daba un profesor eh, Ramón y Cajal, que, o sea, que ha llegado ya, ya sabéis, Ramón y Cajal ha lleg llegó al límite, ya es profesor titular eh, del área de deportes, fantástico. Bueno, él, él decía cuando se dirigía a a vosotros decía, yo sabes lo que le digo a mis alumnos de doctorado yo les digo, hazte amigo del conserje, hazte amigo del que te lleva la beca en el vicerrectorado. Eh, parece una tontería, pero es una, una cuestión, decía, no, no, y, no, y le digo que no se lo tomen en serio, que no se lo tomen como una broma o una recomendación. O sea, siempre tienes que saber quién te tiene que abrir la puerta del laboratorio y procurar que siempre te la tenga abierta y siempre tienes que saber quién te puede ayudar al final a a presentar tu solicitud y a arreglarte un problema que puede ser tonto, como el de la aplicación informática, como el documento que te falta y que te puede impedir, eh, pues, hacerlo con, con tiempo el proyecto. O sea, al final, volvemos al ámbito de las relaciones y de, la, de la, cómo, cómo hacer que el proyecto sea viable. ¿no? Y después, lo que más estudian lo, los grupos eh, ya consolidados y nunca debéis de dejar de, de estudiar desde el inicio, es los criterios de evaluación. Hay quien se va, igual que antes había quien se iba en el periódico a las necrológicas, cuando había necrológicas en los periódicos, decía, bueno, ¿cómo empieza por la última página necrológica? Y, hombre, lo primero que tengo que hacer por la mañana es saber si se ha muerto alguien que o el padre de alguien o el familiar de alguien que conozco y, y, y que eso no se me pase, porque es una cosa muy importante, ¿no? Pues muchos grupos veteranos lo primero que hacen cuando abren una convocatoria es los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación te van a dar la pista de cómo montar el proyecto. O sea, tú al final quieres vender una cosa y ya os digo, siempre tenéis que poner en relación lo que queréis vender con lo que quieren comprar. Y lo, quiere, y lo que quieren comprar lo dicen. Yo quiero comprar esto, esta es la finalidad, estos son los requisitos y estos son los criterios. A estos voy a seleccionar. De esta forma selecciono luego. Los criterios siempre tienen que quedar como algo que tenéis que tener clarísimo en, en cualquier convocatoria. Porque eh, hacer el proyecto sin, si, al margen de, lo, de los criterios eh, es imposible. O sea, eh, de, podéis aceptar de casualidad, pero no podéis dejarlo al azar. Bueno, tenéis que mirar la forma de presentación. Es importante, ya os digo, las aplicaciones informáticas. Si tenéis que daros de alta como usuarios, como contraseñas, no podéis dejarlo para el final. Eh, no podéis dejarlo porque las sorpresas son justo ahí. O sea, si, si hay que darse de alta en la plataforma, daros al principio. Eh, ver que funciona, que vais subiendo los documentos. No acumular los documentos y al final, bueno, ya cuando lo tengo todo acumulado, ahora, ahora empiezo en la aplicación. El último día, el último día, no sabías que había que darse de alta con un usuario, que a lo mejor la clave te la mandan al día siguiente. ¿Y, y ahora qué hago? O sea, esas cosas no las dejé nunca para el final. Los tipos de modelos de documentos, las memorias, eh, los currículum. ¿Tengo que presentar cartas de apoyo? ¿No tengo que presentar cartas de apoyo? ¿Es interesante o no es interesante? Siempre es interesante, si se permite, por el tipo de ficheros que podéis subir, siempre es interesante tener cartas de apoyo. Eh, carta de apoyo y en el caso de, de los proyectos pues cartas de apoyo también de, de entidades externas interesadas, empresas interesadas. No un requisito nunca, pero nunca está de más. Ver que vuestro tema despierta interés en otros. Eh, es importante porque quien financia, o financia a vosotros, pero quiere que eso tenga impacto en la sociedad, como decía. ¿no? Y, por supuesto, a tener muy en cuenta los requisitos formales. Eh, ¿Cuántas páginas es? 20. Pues 20, no puedo poner 21. ¿El currículum de cuántas páginas? De cuatro con este tamaño de letra. Tengo que hacerlo. O sea, decir, y me han excluido porque no cumplía el tamaño de letra. Pues sí, te han excluido porque no cumplía el tamaño de letra. Y, y ha habido muchas quejas por ese, por ese tema. Pero también hay que pensar que es una forma de ver que estás eh, tú también eh, cumpliendo. Eres una persona que. Que, que va a cumplir la, los requisitos y, eh, del proyecto, aunque sean tan tontos como el tipo de letra, el tamaño y el número de páginas, que pueda hacer una memoria o que pueda hacer un currículum Muy importante siempre esas cosas, ¿vale? Por tanto, al final hay que dedicarle bastante tiempo a leer una convocatoria, sobre todo si son complejas, si os toca que muchos de vosotros no solamente vais a hacer proyectos para vosotros, vais a hacer proyectos para vuestro grupo, os va a encargar a alguno de vosotros encargará a vuestro grupo, que sea el que redacte el que presente o el que ilvane el proyecto de que presenta, ¿vale? Bueno, esta una presentación, bueno, yo llevo consigo bastante tiempo, iba a ponerla es bastante graciosa, como está aquí podéis verlo lleva bastante tiempo y esto es una presentación, hay un vídeo de YouTube que se hizo cuando cuando el ministerio decidió ...de un año a otro, que volvía a cambiar el currículum... ...que ya estaba subido a la FESCIT y el currículum que se presentaba... ...en los proyectos era otro, el currículum ya sabéis que lleva mucho tiempo... ...cuando tienes mucha trayectoria, lleva mucho tiempo hacerlo, entonces... Eh, ...si te piden que para cada convocatoria un currículum... ...eso te vuelve loco a, a la gente veterana, afortunadamente ya se ha normalizado... pero la, ...esto viene de esa época no tan lejana, hace unos ocho años... En ...este vídeo tiene son unos ocho años... Cuando para cada convocatoria te ponía un currículum con unas características distintas. O sea, entonces era... Bueno, pero esto es una locura que para una convocatoria me tengo que tirar tres días rehaciendo mi currículum. ¿vale? No lo voy a poner, pero sí que os lo recomiendo por, por divertido. Eh, bueno, subrayar lo esencial. Eh, eso, cuando es la convocatoria, subraya lo esencial. ¿Qué áreas están...? ¿Qué áreas qué Subáreas qué tópicos realmente buscan con esta financiación. Eh, bueno, esto seguimos igual, tipos de convocatorias que hay en el plan estatal. Esto tampoco para vosotros no están. Yo creo que con estas ideas que he dicho, no, o menos todas estas transparencias vienen por ahí, remarcamos de nuevo. Por tanto, al final el IP de un proyecto eh, es un vendedor de su proyecto. Eh, tienes que vender tu idea, hacerla atractiva. Y eso pasa por destacar lo esencial, como os como comentaba cuando vais a hacer un discurso, destacar lo esencial, destacar qué novedades aporta tu proyecto, por, por qué es novedoso, por qué es interesante, por qué deberían financiarlo, ¿no? Destacar o intentar minimizar los fallos o, lo, o los defectos, en qué experiencia y qué conocimientos tenemos para abordarlo. Eso es estáis empezando. Esa es una parte importante eh, de, de, de cómo, de que confíen en vosotros. O sea, vale, es, es interesante, es novedoso, pero yo puedo hacerlo. Bueno, yo y el, si es un proyecto con más gente, mi equipo puede hacerlo. Ya os comentó Daniel ayer, supongo, porque era la parte de, de convocatoria, de personal, lo importante que es en la etapa de un doctorando, lo importante que es el, el equipo en el que te integras. Tú no eres el, el líder. El liderazgo, ya lo contó Daniel, llega en la etapa pasado el postdoc. Ni siquiera en la postdoc, en la pasada postdoc. Cuando ya tratas de reincorporarte a lo que sería la etapa cajal, cuando tratas de reincorporarte ya a, a una posición estable, es cuando se te pide liderazgo. Mientras no se te pida liderazgo, lo que tienes que tener es la visión de integrarte en un equipo que, que, te, que te dé ese valor a ti, el valor de la experiencia, el valor de, de gente que, eh, que va que es fiable para desarrollar el proyecto. ¿Vale? Entonces, esto no solo vosotros, sino principalmente como vuestro equipo, como vuestro grupo en el que os estáis integrando, eh, tiene la experiencia y los conocimientos para abordar el proyecto y para ayudaros a sacarlo adelante, porque eso se ya veis que hay convocatorias como hasta la convocatoria Juan de la Cierva, bueno, eso puede llegar a suponer un 40% de la calificación, que es mucho, o sea, imaginaros que la mitad prácticamente del... De, de la valoración, hasta la etapa Juan de la Cierva, viene del grupo en el que os integráis, no solo de los méritos que vosotros tenéis. Lo que es importante es que la experiencia hasta la etapa postdoc, la experiencia va a venir mucho también de la, de la experiencia del grupo en el que os integráis. Bueno, eh, importante destacar cómo lo vamos a hacer. Eh, ¿Qué interés despierta en la sociedad? Empezábamos lo del impacto. Y eh, además de tener impacto, eh, tengo un plan de difusión, o sea, ¿cómo voy a difundirlo? A todo el que te financia le interesa que tenga impacto y además que se sepa. Luego, el ver, el plantear un plan de difusión dentro del proyecto es importante. Esto normalmente vuestros grupos ya van a tener cubiertas estas, eh, estos ítems, ¿no? Pero cuando lo veáis, intentar buscar en un proyecto que, vayan pa, que os pase... Intentad buscar esto, intentad mejorar esto, porque al final eso va a hacer que, que el proyecto sea más vendible, que es el objetivo. Eh, bueno, esta transparencia que, que viene a, a, a, a decir un poco lo mismo, pero por tanto incide en algunos aspectos importantes como al final remarcar estructurar bien la memoria, eh, no solamente ajustarme a los criterios de evaluación, que os he dicho, y tan importantes cuando veo una convocatoria, no solo ajustarme a ellos, sino facilitar al evaluador que me califique. Por eso es lo fácil. Si me están diciendo que se califica el impacto, yo tengo que poner un apartado impacto. Si me están poniendo un apartado eh, de internacionalización, tengo que ponerlo. Claro, tu internacionalización. Dejarlo claro, no dejarlo ahí. No, si eso, estaba puesto en el, eso está puesto a lo largo del proyecto, ¿vale? Está puesto a lo largo del proyecto, claro. Pero, ¿está tan fácil como para que el evaluador lo vea rápido y, por tanto, en el check de la puntuación de ese apartado me lo dé? O, o simplemente está subliminal la gente no se va a tirar ya lo dijo Daniel la, eh, un evaluador no tiene para dedicarle tres días a la a la revisión de un proyecto eh, normalmente en un día tiene que revisar tres luego tiene que ser tiene que ser interesante vale involucrar a los miembros del equipo no hacerlo tú solo o sea involucrar en cada uno de los apartados del proyecto y muy importante darle darle al proyecto una dos Siete vueltas. Eh, intentar que otros de vuestra confianza puedan verlo, para que os den su opinión crítica, lo más crítica posible. Para eso tiene que tener confianza. Puede ser que a alguien no le guste algo, pero si no tiene confianza contigo no te lo va a decir. luego Mejor no se lo he enseñado. Pero tiene que ser alguien que, que os pueda criticar, y criticar en el sentido de, de, de mejorar, no en el sentido de tratar de, de, de quitarte de en medio, ¿no? Eh, por tanto corregirlo, corregirlo y corregirlo, darle varias vueltas hay que darle vueltas, las primeras veces hay que darle vueltas bastantes vueltas como el primer discurso eh, cuando ha hecho mucho seguramente que el discurso eh, eso yo lo noto mucho cuando empiezan los rectores eh, bueno o los vicerrectores y, y cuando acaban eh, cuando acaban no hace falta que le redacte un discurso, lo improvisan un proyecto prácticamente igual. Cuando llevas ocho años haciendo muchos proyectos, eh, al final no te cuesta esfuerzo, pero los primeros, estamos hablando de los primeros, hay que darle muchas vueltas. Utilizar un lenguaje comprensible, para todos incluso, ¿no? Eh, no pensemos que porque sea, quien lo vaya a leer <coughs> son científicos, tienes que eh, utilizar un lenguaje ultra complejo tienes que hablar un lenguaje comprensible, sencillo, no quiere decir que no sea técnico cuando tenga que serlo, ¿no? Pero no tenga que ser eh, eh, muy recargado tampoco, ¿no? Al final, como decía Julio Bravo, el director de la ANEP, la redacción de una propuesta es un proceso constante de enriquecimiento, de enriquecimiento, pero sobre todo de eliminación de los motivos para que nadie, para que no me lo financie que es el objetivo que, que tengo. Tengo el objetivo que me lo financien y, y todo este proceso iterativo tratará, debe tratar de eliminar los motivos para que no me lo financien. Eh, porque esa era, para eso eh, sé cuáles eran los lo, lo requisitos, los objetivos de la convocatoria y para eso sé cuáles eran los criterios de evaluación. O sea, todo tiene que estar una vez que ha redactado, tiene que estar puliendo constantemente hasta que quede claro. Fácil para el evaluador, sobre todo fácil para el evaluador. Eso también lo decía mucho la gente de la Agencia Nacional. Y vamos, eh, los proyectos hay que hacerlos pensando en el evaluador. Eh, igual que te venden eh, una marca de, de, producto de productos alimenticios pensando en el consumidor. ¿vale? No hago la galleta que quiero. Hago la galleta que gusta. Yo sé hacer una galleta buena, pero voy a darle a esa galleta el punto que haga, que la haga atractiva visualmente, que la haga atractiva eh, de sabor, que, que al final tenga un recuerdo, me deje un recuerdo que haga que quiera volver a, a comprar esa galleta. Pues un poco el proyecto es igual, ¿no? ¿Qué preguntas debéis hacer o, o se debe hacer el investigador con carácter previo? Bueno, esto debería quedar a lo largo de la memoria. Eh, Estamos reiterando al final, esto son distintas visiones de, de un poco de lo mismo. Espero no ser cansado, pero, pero muchas veces dando varias, varias vueltas se, se queda la cosa más clara. ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué presento el proyecto ahora? Es decir, ¿cuál es la oportunidad? Lo que decía, ¿cuál es el valor que aportas en tu proyecto? Debe quedar claro cuál es la oportunidad de presentar el proyecto. ¿no? ¿Qué antecedentes existen que hacen que ahora es necesario plantear esta nueva hipótesis? Todo viene de antes, en el edificio que os inventéis algo totalmente de cero, nadie parte de cero. Todo parte de una mejora de, de lo anterior. Bueno, pues esos antecedentes, dejar claro qué es lo que se sabe, qué es lo que se sabe hasta ahora. Dejar claro que lo sabéis, eso no quiere decir que hagáis cuatro folios eh, redactando todo el conocimiento previo y aburriendo a alguien que también se lo conoce. O sea, eh, el hecho de que vosotros conozcáis todo lo anterior, lo normal es que el evaluador sabe debe saber más incluso que vosotros, debe saber más, luego no lo aburráis. Dejar claro que conocéis lo que hay sin pasaros en cuanto a hacer aburrido el proyecto lo importante es que, quedando claros los antecedentes, es que pretendéis aportar. ¿Vale? Esa, claro, esa, esa, eso es muy bonito decirlo, es muy difícil hacerlo. Por eso hay que darle mucha vuelta y por eso hay que enseñárselo a otros. Y por eso tienes que ser muy crítico cuando lo ves, ¿no? Porque es fácil decirlo, esto que se dice aquí es fácil. Si yo me tuviera que poner a hacerlo, pues, oye, me costaría pues, muchísimo, igual que a vosotros. Eh, eh, ¿Qué quiero hacer? Plantear los objetivos generales, evidentemente. ¿Qué objetivo final tiene? Pero los objetivos generales no, no pueden ser... El objetivo general se consigue a través de objetivos específicos y metas. Objetivos específicos que a la vez son paquetes de trabajo. Los work packs famosos de proyectos europeos. Eh, todo el proyecto debe basarse en un objetivo o dos generales, y en tres, cuatro objetivos concretos que marcarán los paquetes de trabajo y los tiempos y las metas intermedias a conseguir. Eso es lo que le daría coherencia a la propuesta, el, el, el ver que sabéis a dónde tenéis que llegar y que sabéis los pasos intermedios a los que tenéis que llegar. Si eso está bien definido, todas las demás van a, a, a tener que ir encajando en esos objetivos. Tienen que ir encajando las actividades, tienen que ir encajando el presupuesto y tiene que ir encajando el equipo. ¿Vale? Yo creo que un poco esa es la idea. Tengo tres objetivos con plazos concretos en los que participa gente que aporta y el currículum. Tengo que ser capaz de venderlo el currículum de mi equipo porque es acorde a la consecución de estos objetivos específicos ¿vale? y del objetivo general. Y el presupuesto, por supuesto, está eh, también en base a la consecución de esos objetivos específicos. Eso es lo que hace que todo eh, tenga sentido y esté controlado. Y eso es lo que le da también dificultad a lo que es un objetivo general, que es lo que básicamente se tiene cuando se plantea un proyecto, a, ...a esta estructura que es la que tiene que ser cuando se presenta el proyecto. Bueno, por tanto, es importante también los participantes, eso no va a depender ahora tanto de vosotros, vosotros estáis donde estáis, o es, un, o es algo personal, o es algo de vuestro equipo, luego ahí tenéis poco que, poco que hacer. Importante la metodología, esa es la metodología científica, esa es la que aporta vuestro grupo de trabajo es lo que estáis haciendo la tesis y eso tenéis que guiaros de vuestro de vuestros jefes de vuestros líderes método cuál es la metodología cuál es el orden de, para conceptual no eh, al final cuando tenéis ya definido los objetivos generales específicos eh, estos paquetes de trabajo interesante hacer un cronograma visual Daniel también o, o habrá hablado de esto, la importancia de un cronograma, que visualmente esto que habéis redactado se pueda ver en una única tabla donde diga qué se va a hacer, cuándo se va a hacer y quién se va a hacer y quién lo va a hacer, qué recursos materiales aportamos para eso, ¿vale? Eh, un poco todo. Estas son las, las preguntas… La otra ya os la he comentado el con qué recursos, para qué resultado y con qué presupuesto. Esto es lo que subyace a toda esta a lo que tiene que dar muy explícito, ¿vale? En la redacción de la propuesta. Bueno, importante, importante, importante. Eh, vendéis vuestro proyecto. Y cuando vendes el proyecto, cuando vendes tu discurso, al final, al final de todo se te queda lo primero. Era la primera impresión. Lo que empiezas a leer. O sea, cuando empiezas a leer, otra de las cuestiones que dicen mucho los evaluadores, dicen, lees un proyecto, imagínate que te lee un libro. El libro, para que te lo acabes, tiene que ser interesante. Pero interesante desde el principio. O sea, no puede ser que no sea interesante desde el principio. Entonces, el principio es eh, eh, eh lo, eh lo importante. Es lo importante para que el autor se meta Si después vaya a decir algo interesante, lo va a seguir leyendo. Pero si el, si el principio no es interesante, a lo mejor lo va a tener que seguir leyendo porque, aunque le pagan un poquito por, por evaluar vuestro proyecto, tampoco, que tan, no es mucho, es muy poco, eh, no le compensa desde luego leer ese proyecto, pero por, por honestidad, seguramente, que se, seguro que se lo va a leer. Pero ya no se lo va a leer. Ya no se lo va a leer con con lo, mis, lo mismo que eh, que cuando lo enganchaste desde el principio no como cuando los niños van a, a, al colegio, al instituto yo siempre se los digo a, a los míos, cuando empiezan una etapa digo oye, lo importante es que es la primera impresión que va a causar en la escuela o en el instituto porque esa primera impresión si es buena va a mantenerla mucho tiempo y si es mala te va a costar mucho tiempo quitarla si es que consigues quitártela luego al final, cuando empiezas con algo, la, la primera impresión es fundamental, ya lo sabéis, ¿no? Bueno, pues la primera impresión estaría el título y estaría el acrónimo. El título tiene que ser interesante, y si el acrónimo es pegadizo y tiene que ver con el, con el título y con el objetivo, el título tiene que decirte de qué va ya, de qué va, de qué va tu propuesta. Sin que sea muy largo, que sea interesante. Y la introducción, el resumen. El resumen es fundamental, ¿vale? Eh, el resumen es totalmente fundamental en cuanto a que mm, sea realmente te dé una visión global de, de los antecedentes de, que existen y de lo que tú planteas. Eh, los objetivos, después las que te que incluir, ya está claro, los objetivos, metodología, cronograma, plan de trabajo, todo esto ya hemos hablado, y el plan de difusión. El plan de difusión, igual que el impacto son dos cuestiones que le van a dar valor añadido a tu propuesta. O sea, el impacto que, que todo esto despierta en la sociedad y el plan de difusión de los resultados del proyecto para hacerle ver al financiador que esto no va a quedar simplemente entre tú y él, sino que la sociedad va a tratar de enterarse, la sociedad a nivel de, vuestra, de vuestro ámbito de colega o también la sociedad en general, es muy importante. ¿Vale? Eh, esto ya lo hemos dicho, la primera impresión en la que cuenta, y hay que intentar destacar, destacar eh, sobre los demás, ya lo digo, y se destaca muchas veces visualmente. Eh, esto lo vaya a ver, ya lo digo, una vez que ha hecho un resumen interesante, que ha centrado la atención, que está bien redactado, que es entendible, por cualquiera, como decía este no, un proyecto tiene que ser bueno si tu abuela es capaz de enterarse de lo que dice. Bueno, pues sí, lo va a leer una persona muy, muy, muy eh, preparada y muy experta, pero hasta él tiene que verlo de una manera fácil y cómoda. Y cuando empieza a ver el proyecto no es igual empezar a contar durante tres páginas, porque el proyecto te permite 20, probablemente, de una memoria, durante tres páginas, cómo va creciendo, cómo espera, cuáles son los resultados que ha hecho previos, de cómo ha sido, eh, eh, por ejemplo, en este caso, ¿no? de una germinación, parece que es, que hacer un pequeño resumen en una página y plantear una foto de la evolución. De, de este tema que tú estás planteando y un par de gráficas que te van a dar de una manera fácil toda esa información que tú eh, quieras transmitir, ¿vale? Esto lo vais a hacer mucho cuando preparáis un paper eh, científico, pero eh, también es importante que la forma en que describís, o bien los antecedentes, o bien eh, la metodología, por ejemplo, había, recuerdo que una de las personas que invitamos que era del ámbito agrario, decía, bueno, pues en el proyecto meto esta foto, que eran una foto, eran unos, no tengo aquí, no la tengo aquí, eran unos eh, pequeños palés de madera, unos palés de madera elevado, donde tenía plantas, in, independientes unas de otras. Dice, en vez de contarlo, pongo la foto. En mi método de trabajo para este ámbito que yo planteo, eh, de, no sé, investigaba sobre algo transgénico y tal, en vez de contar toda la infraestructura que monto, hago una, tengo una foto, esta foto la planteo, la gente se va a enterar mucho mejor, le resulta mucho más creíble verlo, porque parece, no es algo que estás contando, algo que, que cuando ves una foto ves, ves algo, eh, tu propio cerebro se, se da cuenta de que, de que le estás contando algo más creíble que cuando estás eh, escribiendo eh, tres páginas, que resulta difícil imaginártelo, y que no es tan creíble que seas capaz de hacerlo. Cuando tú mandas una foto, se ve que tú ya sabes hacerlo y ya has abreviado mucho. ¿no? O sea, estos detalles son los que pueden mejorar eh, vuestra propuesta, ¿no? eh, Y es algo que vemos que normalmente no se cuida tanto. Parece muy evidente cuando lo estoy contando, cuando lo contamos, pero cuando lo vemos aquí los proyectos realmente no no siguen toda esta, esta metodología. Eh, sobre todo, los, ya os digo, sobre todo los grupos más antiguos. Los grupos más antiguos se basan como os decía, en intentar contar mi experiencia, lo buenos que somos, los resultados que tenemos, que todo eso es fantástico, pero no cuidan tanto estos detalles. Eh, pero es que hay otros que sí los cuidan y el evaluador al final va a tener mmm, pues eh, la decisión ¿De qué apuesta? ¿Apuesto por algo que me está contando, que sé que te ha tenido resultados, que evidentemente ha publicado siempre? ¿Apuesto por esto o apuesto por este otro que me está encantando cómo plantea el tema? Vosotros, los veteranos pueden tener la otra opción, pero vosotros no la tenéis. Vosotros tenéis que ir por esta vía, por la de encantar, ¿vale? Porque otros van a jugar con su currículum y con su trayectoria previa, y eso en vuestra etapa no podéis ahora competir contra eso, ¿vale? Bueno, eh, yo creo que ya me estoy pasando un poco de la hora, ¿no tenéis ninguna pregunta? Eh, yo eh. tenía, perdón, yo tenía una, quería saber si iba a poner algún ejemplo de cronograma. Porque ya sé que toda la información es muy extensa, pero a mí lo que más trabajo me cuesta es realizar... El economía. cronograma, pues mira, no tengo en esta presentación, no tengo ninguno, pero eh, lo hablamos y en la, en la presentación que subamos eh, ponemos ejemplo de cronograma. Sí, es un poco para, para saber que, si es más conveniente dedicarle más tiempo a una cosa que a otra, o ¿cuánto se suele tardar? Bueno, cronogramas, los cronogramas ya hay Varios, uh, o sea, ya si buscas en, en páginas, ya hay eh, bastan, bastantes que puedes coger y pegar. Hay algunos muy complejos y que tienes que tener mucha experiencia en, en diseño informático. Daniel, por ejemplo, ya os digo, vamos a lo hace fantástico. En los que él sube, son bastante visual y bastante complejos. Sí. Eh, lo, se puede hacer más simple lo importante no es tan... No, en el cronograma, hombre, si eres capaz de hacer algo súper bonito, está muy bien, pero lo importante es que eh, estos paquetes de trabajo y objetivos y personas que participan, queden claros en ese diagrama. O sea, eso es lo básico. Cuanto más bonito, mejor, pero no siempre, igual si no tiene una gran... no, no no eres muy habilidosa en el ámbito de los programas informáticos, como para hacerlo muy bonito y te va a costar tres días, a lo mejor no comienza. Lo importante es que esté claro. El cronograma personalmente ¿no? el, el evaluador lo vea claro. O sea, hay que dedicarle el tiempo. Yo al cronograma le dedicaba el tiempo justo para que sea visual y dé la información. Eh, el tiempo justo cuando eres muy experto en informática puede hacer que en ese mismo tiempo haga un cronograma maravilloso, ¿no? Pero al menos quédate en que no es, no es la parte más importante del proyecto. Es esencial, es esencial que esté. No creo que el cronograma te dé la gran ventaja. Si no lo haces bien, sí que te quitaría puntos. Es como, de, como venía en la frase esta de Julio Bravo. Eh, es Un proyecto es intentar eliminar las causas para que no me lo den. El programa tiene que estar. Sí, sí, muchas gracias. Vale, entonces vamos a poner ejemplo. Vamos a subir en la presentación, la modificamos porque en esta no tengo. Eh, y vamos a subir ejemplo, ¿vale? en la sí. que colguemos en la, en la página. Bueno, eh, un par de no, unas par de transparencias más y ya con esto hacemos un pequeño descanso y paso a mi compañera María. Eh, bueno, ya, esto ya lo conocéis en la elaboración de, del proyecto, en la introducción. ¿Qué tengo que poner en la introducción? Estas cuestiones son, están claras, ¿no? Demostrar que hay. ¿cuál es, qué, cuáles son los antecedentes eh, de, del proyecto. Ya os digo que esto no tiene que ser tan extenso que parezca que es que el único que se lo sabe eres tú. Pero tampoco tienes que, que dejar nada. Eh, nada por sabido o sea tienes que decir lo que se sabe de una manera resumida y, y interesante no o sea que sea un un pequeño un resumen magistral de de, de, lo, de de lo que existe no a, hasta ahora en este en este campo de conocimiento si vas a citar a alguien complicado seleccionarlo bien eh, seleccionas muy bien las citas si es que vaya a ponerla las publicaciones, si es que vais a ponerlas, porque puede ser que esas citas o esas publicaciones no le gusten al evaluador, o porque considere que haya otras mejores o más, más pertinentes, ¿no? O sea, que si vais a citar o recoger a alguien, tiene que, tenéis que estar muy seguros de que eso realmente es eh, incuestionable, que son las mejores citas y, las, y la publicación más relevante a la hora de apoyaros en, en, en los antecedentes. Expresar la incertidumbre, de por qué no se ha avanzado más, por qué creéis que no se ha avanzado y qué, en qué novedad podéis aportar vosotros. ¿vale? Y, por tanto, por qué el proyecto, al final, con esa novedad que vais a aportar vosotros, va a ser relevante. Y se va a avanzar realmente, supone un, realmente un avance, no supone una revisión, sino un, un avance eh, sea pe pequeño, o sea, tampoco se espera que hagáis la revolución ni ni cuando plantea un proyecto no, no, se, no se plantea que haga un cambio radical en los dos tres en los tres años que dura un proyecto nadie se plantea que eso pueda promo, promoverse un cambio radical de los paradigmas sino simplemente un, un pequeño avance un punto más en la en el ámbito o en el microámbito en el que vaya a proponer el estudio bueno eh, esto ya lo hemos, también lo he, lo he planteado, cómo cómo hacer el proyecto, eh, los objetivos, los paquetes de trabajo, que sean concretos, que sean evaluables, que, que tengan algún, si se puede, algún entregable, algún hito para saber que se ha alcanzado, eh, de forma que, que sean coherentes, y ya os digo, los objetivos tienen que marcar, los objetivos y los paquetes de trabajo marcan todo el proyecto, quién participa, en cada fase, por qué participa más gente en una fase que en otra, y eso el cronograma, obviamente, lo refleja de esa manera, de una manera sucesiva, pero objetivo, en tal fecha, eso tiene que ser coherente, la fecha en que se haga este objetivo con la del siguiente, para que al final, bueno, sea coherente que la duración, en función de, de la dificultad de cada uno de ellos y tal, ¿no? ...cuando planteáis esto, tiene que hacerse de una manera que parezca todo todo muy coherente, ¿no? Bueno, eh, ya os digo, aquí se habla un poco de, de los cronogramas, de, de cómo, cómo al final todo esto se, se recoge en el, en el cronograma, ¿no? Eh, ¿Cómo pueden ser los cronogramas que has planteado? Bueno, eh, pueden ser mensuales o trimestrales, dependerá de la duración del proyecto, lo normal es que si los avances no son eh, muy rápidos, pues no lo hagáis mensual, porque sería demasiado, sino por, por trimestre. Eh, intentad que sea realista, que sea creíble, o sea, realista en el sentido de que sea creíble. Eh, no podéis dejar todos los objetivos para el final. Eh, tienen que haber pasos intermedios. Eh, y tenéis que buscarle el punto a, a que sea creíble en qué momento del proyecto, qué se va a hacer el primer año, qué se pretende hacer. Básicamente, imaginaroslo por año, qué voy a, a poder hacer qué voy a poder hacer el primer año y dentro del primer año, pues ahora ya marco los, los distintos paquetes de trabajo, o el paquete de trabajo que voy a hacer el primer año, qué voy a hacer el segundo año, qué voy a hacer el tercer año. ¿vale? Eh, bueno este ejemplo ya os digo que no es, no es muy, muy bueno, el ejemplo que tenemos aquí, os vamos a dar un, un ejemplo un poco, un poco mejor, ¿vale? Al final, eh, bueno, eh, hacer hincapié en esto que no, que no se hace tanto hincapié, sobre todo en los más veteranos, que son eh, en tener un plan de difusión y transferencia. Esto eh, le puede dar un Pequeño valor añadido al proyecto, no es lo esencial del proyecto, desde luego no va a ser lo esencial, pero si viene en la convocatoria, todo lo que viene en la convocatoria o todo lo que viene en los criterios de evaluación es esencial para vosotros porque todo puntúa y si le da un pequeño empujoncito el tener un plan de difusión y, transfer y o transferencia, pues bien, eh, en nuestra página web había ya un, un ejemplo, si buscáis en la página de, también porque se dio un curso de doctorado sobre cómo hacer un plan de difusión y transferencia y si lo buscáis también en Torres Salina, plan de difusión y transferencia o para salir, una presentación que es bastante interesante sobre cómo cómo tener vuestro propio plan de difusión de resultados, ¿vale? Por pues, eh, ejemplo, que publicaciones de, o libros esperáis, y si esperáis hacer patentes comunicaciones qué comunicaciones a qué congreso o si vais a hacer páginas web eh, ese tipo de cuestiones aunque parezcan obvias dejarlas claras dejarlas si, si además eh, podéis hacer transferencia en el sentido de a, hacia sectores productivos pues bueno el contar con estas cartas de apoyo o expresiones de interés de instituciones eh, sean públicas, sean privadas, sean empresas. Eh, no es que esto te dé la llave, pero siempre te va a dar algún, algún puntito adicional, ¿vale? El presupuesto eh, no es lo que te da el proyecto, pero acaba también dándole la coherencia a todo. Si, si tienes los paquetes de trabajo, pues debes ser capaz de cuantificarlo. Muchas veces se trata de buscar financiación para el grupo y al final, bueno, está bien, pero hay que saber encajar esa necesidad del grupo dentro de los objetivos y de los paquetes de trabajo del proyecto, ¿vale? Entonces tiene que ser, sea grande o sea pequeño, es lo de menos, lo importante es que sea razonable eh, y que esté bien detallado. O sea, si, si tiene objetivos eh, que son costosos porque requieren eh, mucho análisis que son caros o requieren de utilización de equipos que son caros, bueno, pues el presupuesto será caro, no puede decir que voy a hacer análisis caros con un presupuesto barato, eh, ni puede decir que plantea un objetivo eh, y que tengo que comprar siete ordenadores y que lo encarece porque somos siete en el equipo, vamos, tu cálculo necesita siete ordenadores, no va a necesitar tanto cálculo, entonces un poco lo importante no es que sea caro o que sea barato, es que sea eh, razonable. A lo, a lo que vais a hacer, ¿vale? Y que esté bien detallado en las distintas partidas que te van a pedir en la convocatoria. Si te dicen que los gastos elegibles son X, X, X, gastos de personal, gastos de ejecución, dietas, tal, bueno, pues tú te ajustas en el presupuesto a ese tipología de gastos. Si te dicen que el único gasto que hay es la contratación, pues te tienes que ajustar a eso y, y, y tratar de justificar que el otro lo va a conseguir por otra vía. Poco es, no es lo más importante, es que no lo quiten esto más que el presupuesto, más que darte es que te, te puede quitar y como se decía que, que el presupuesto no te ponga un, un punto negativo, ¿vale? Si hacéis una tablita, que esto sí que es fácil de hacer una tablita distinguiendo las distintas partidas que vaya a, a, a presentar y eh, bueno, y al final como como ya digo, esto ya no va, no va y no es objeto de la, de la presentación, esto es objeto de presentaciones posteriores, que son la gestión de proyectos, y es lo que os decía, el proyecto, hemos visto la fase 1 y 2, la de definición y planificación, que va con la solicitud. importantes son las fases 3 y 4, pero para eso hay que conseguir la 1 y 2, que es que te lo den. Después, eh, aunque parezca increíble, es más difícil gastar de lo que parece, o sea, está deseando tener financiación, pero es que gastar es difícil, porque cada vez que gastas todos tendemos a optimizar nuestro gasto, lo tenemos desde el principio, no, normalmente nadie nos consideramos un comprador compulsivo con nuestros fondos, pues tampoco cuando tienen fondos, eh, ya lo veréis, veréis que, que todos tendemos a ser un poco tacaños en cuanto al gasto, y también incluso cuando el gasto de un proyecto tendemos a, a, a retrasar las decisiones de compra también en los proyectos y al final es más difícil gastar de lo que parece vale también la burocracia de los fondos públicos y las justificaciones de los fondos públicos dificultan la ejecución y hacen que sea complicado eh, eso será una siguiente etapa y un siguiente discurso para para cuando ya seáis líderes de proyecto, eh, en cómo hacer que, de una vez que te lo han dado, el control y la justificación del proyecto no sea un tormento, no sea una burocracia, no seáis como el, el del chiste de Forge, ¿no? Eh, con el, en este caso, supongamos que son los investigadores que llegan a, a, a la oficina donde tienen que presentar sus facturas. Bueno, pues todo tiene que estar muy formalizado. Todo es complicado de, de gestionar, hay procedimiento de contratación pública, no quiero aburrido, es muy complicado también ejecutar eh, bien un proyecto. Bueno, es complicado en el sentido de que tiene unas reglas, si las sigues, eh, no es, es fácil, no te hace perder mucho tiempo, pero si no las sigues, eh, al final eh, te pasa factura y, y se complica. Y, y hasta aquí me quedo yo, si tenéis alguna... ¿Alguna pregunta adicional? Vale, pues entonces hacemos una pequeña parada de, de cinco minutos y, y ahora mi compañera Marian sigue, sigue con la siguiente parte, que es la de la evaluación y la agencia evaluadora. Eh, por mi parte, encantado de haber estado con vosotros este rato. Ya sabéis dónde estamos, en el vicerrectorado, y espero que si grandes peticionarios de y que nos deis mucho trabajo, porque nos gusta tener mucho trabajo de peticiones y de, y de obtener cosas. Muchas gracias. Pues nada, lo que hemos dicho, cinco minutos. Eso sí... Aprovechad ahora si queréis, os vuelvo a repetir en el, en el chat el enlace de la, de la del formulario de firma para que no os quedéis sin, sin solicitarlo, ¿vale? Ahí lo tenéis. Y nada, recordáis es solo una vez al día, no tenéis que firmarlo varias veces. Vale. Bueno, pues buenos días a todos. Eh, esta... La verdad es que es curiosa esta presentación porque justo hace un año teníamos preparada esta misma presentación para, para hacerla en la Facultad de Ciencias Políticas. No sé si hay alguien de los que está de los que hoy está en la, en la sala que, que también iba a asistir. Y justo hace un año eh, empezaron a escucharse los primeros rumores acerca de, de que se iba a cerrar todo y que y finalmente no se pudo realizar. Así que esta, esta presentación se quedó parada en el ordenador hasta que finalmente la, la, vamos, la estamos llevando a cabo ya de modo, de modo online, ¿no? Si una cosa os ha quedado clara de, de la presentación que ha hecho Miguel Ángel es que quizá una de las cosas más importantes e interesantes a la hora de abordar la elaboración de un proyecto de investigación es el revisar la convocatoria, es decir, comprobar sobre el papel, bien sea el, el BOE de una resolución, bien sea en la página web de, un, de un, una fundación o de una entidad privada, revisar qué es exactamente, qué es lo que nos están pidiendo los lo, el organismo financiador. Mi presentación va a intentar explicaros qué es lo que nosotros sabemos, más o menos, sobre las la principales agencias evaluadoras en, en España, cómo, cómo funcionan, cómo llevan a cabo sus su evaluaciones, qué mecanismos de calidad y de control tienen entre ellos, pero a, solamente vamos a fijar nuestra atención en, en el caso de, la, de agencia, agencias nacionales, agencias que se dedican a la evaluación de proyectos nacionales. El tema de los proyectos europeos creo que está integrado en otra, en otra de las sesiones, entonces, solamente vamos a fijarnos en, en las nacionales. En España, eh, desde el año, me parece que fue en el año ochenta y tanto, se creó la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, que de hecho la mayoría de, la, de los investigadores y, y para la mayoría de, de la gente la sigue conociendo así, se llamaba la ANEP, que... Eh, de, a partir de la, la creación de la agencia estatal de investigación, se ha, ha quedado integrada en esa agencia. Actualmente se llama la subdivisión, la subdivisión de coordinación y evaluación dentro de la propia agencia. Aquí tenéis, tenemos el organigrama, antes era una agencia autónoma y ahora ha quedado integrada dentro de la, de la propia agencia estatal, Veis dentro de, de eso su principal su, princip su principal misión es la, la evaluación de los, de los de las convocatorias de todos los proyectos que se que se eh, presentan en las distintas convocatorias tanto en las propias convocatorias organizadas por ellos mismos o sea organizadas por la propia agencia estatal como eh, sirve de, de instrumento de de evaluación para, eh, distinta, para di, eh, distintos otros organismos. Por ejemplo, la propia Universidad de Granada, parte de, su, de los proyectos del plan propio se envían a, a esta subdivisión de coordinación para que sean, para que sean evaluados. Eh, actualmente, en su, en su página web, en la página web de la agencia, podéis, podéis ver los datos que ellos mismos presentan, que dicen que actualmente, anualmente se... Re, se se evalúan unas 25.000 solicitudes y nos dicen también eh, a, qué, a qué pertenece cada una de, de, esa, de esas solicitudes, ¿no? La propia, las propias, eh, eh, los propios proyectos de o proyectos, solicitudes del, del Mineco, de la agencia estatal, de otras comunidades autónomas, de universidades, fundaciones, etcétera Hay otra agencia... Eh, también bastante importante que si seguís la carrera investigadora eh, os, segu, eh, os sonará bastante que es la neca la neca es la que evalúa la calidad de la educación superior de eh, a nivel nacional entonces esa sus cometidos son múltiples si al, si alguno de vosotros habéis estado en la en, en algún en una algún eh, coordinación, en, en alguna reunión de coordinación de los grados o de los programas de doctorados, por ejemplo, sabéis que todas las titulaciones de, la, de todas las universidades eh, son sometidas a distintos criterios de evaluación de la calidad, que se hacen tanto a través de, tanto antes de, de, de aprobarse, como una vez que ya están aprobados y puestos en marcha. A eso, por ejemplo, se encarga en la, esa, esta columna que se llama evaluación de los títulos que tiene o pues, el verifica o el acredita. También hay una evaluación del profesorado que está, si, si tenemos, si vuestra carrera investigadora es exitosa, pues al final eh, seréis, seréis objeto de evaluación de tanto de vuestro currículum para acceder a las distintas figuras de profesor universitario. Seréis objeto también de de evaluación de vuestros currículum para, para conseguir los famosos sesenios tramos de investigación. Es decir, que esta agencia, si seguís desarrollando vuestra, vuestra carrera, la, la veréis bastante. Y también tiene una evaluación institucional, tanto para universidades como para, otro, para otros sectores. ¿no? Dentro de eh, nuestra comunidad autónoma, eh, y a partir de la Ley Andaluza de Universidades también se creó una, una agencia específica que se llama la DEVA, que es Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza de Conocimiento, que eh, también tiene más o menos los mismos principios. Ellos van a, a, a evaluar la calidad del sistema universitario andaluz y también tiene eh, también va, evalúa y ayuda a la mejor calidad de los eh, agentes agentes del se llama algo así como los agentes del, del sistema de conocimiento con lo que muchos de los proyectos de investigación que se, que se presentan a la Junta de Andalucía que se presentan a, a, las, a las distintas consejerías de la, de la Junta de Andalucía se evalúan por esta por esta agencia de conocimiento Curiosamente, esta, esta agencia, a pesar de, de hablar aquí dentro de su objetivos de los temas de transparencia, no tiene página web y no tenemos mucho conocimiento de cómo, o al menos yo no, no he conseguido encontrar mucha mucha información de cómo funciona, pero como veremos después, prácticamente todas todas funcionan de la misma forma. A modo de ejemplo, también os traigo otros modelos de evaluación, por ejemplo, las becas Leonardo, concedidas por la Fundación BBVA, en este caso, en su propia, que ahora, ahora me parece que están abiertas y que, y que os aconsejo que le echéis un vistazo, porque eh, premian el, el talento y, y, y premian también eh, la, la investigación y la creación individual. Ellos, en su propia página web, nos cuentan que esa, la evaluación de las distintas propuestas será llevada a cabo por comisiones evaluadoras designadas por la, por la, por la Fundación. En este caso nos dicen que van a tener en cuenta dos do conceptos fundamentales. Por un lado, el perfil curricular y las realizaciones previas de, del solicitante y por otro lado, la originalidad y el carácter innovador de la propuesta. Una vez que conocemos... Eh, está los distintos modelos que, que, que nos que nos atañen a, a la Universidad de Granada ¿no? una, de, que evalúan los proyectos que nosotros gestionamos y, que, y a los que vosotros podéis que podéis solicitar vamos a hacer una pequeña eh, una pequeña revisión vamos os voy a intentar llevar un poco por cómo es el procedimiento de esa subdivisión subdivisión de coordinación y e evaluación de la Agencia Estatal de Investigación, porque realmente ese, este modelo de evaluación eh, se repite en toda, en toda la agencia. No sé, en realidad ese, ese sistema de evaluación es muy similar al que se utiliza para cualquier paper, para cualquier revista científica que, que, tenga, que, que conozcáis. Es el sistema de, re, de revisión se hace eh, por una revisión por pares. En, en el caso de la Agencia Estatal es un poco más complicado porque ellos u, utilizan dos revisores externos. Ellos tienen un listado de, por, por áreas temáticas, de un extenso listado de áreas temáticas que además es público, de... ...investigadores con, con mucha experiencia y dependiendo de la área temática y del, del tipo de, de investigación que se esté llevando a cabo, lo, re, lo remiten a dos revisores. Posteriormente, con esa revisión, eh, se unen a otras dos revisiones por parte de la propia comisión establecida en, en, esta, en esta subdivisión, en, en, este, en este organismo. De manera que para cada proyecto... Eh, para cada propuesta que se solicita puede haber incluso, o sea, puede haber hasta cuatro, cuatro evaluaciones distintas, que en un, en un panel, en una reunión conjunta que se hace, eh, lo ponen, lo ponen, se, pone, se ponen de acuerdo y ahí se priorizan las la solicitudes para, para que se se concedan las aquellas que tienen ma, mayor, mayor relevancia y mayor originalidad. ¿Cómo se hace esa evaluación? Evidentemente, esa evaluación siempre tiene que partir de una de un de un tema de, de una cuestión determinada, que son las normas que se publican en cada orden o cada resolución. Cada, cada convocatoria establecerá unos criterios de adjudicación, valorándose más. Ahora lo veremos, se puede valorar más la innovación, se puede valorar más el, el peso, por ejemplo, de, de experiencias anteriores o no valorarlo si se trata de, de proyectos destinados a jóvenes investigadores. Ahora iremos poco a poco, ¿no? En la propia página web de, de la agencia, ahí os lo he dejado en rojo, realmente resume el, el contenido... De, de, de, toda, ...de toda esta presentación, ¿no? Porque, nos, porque ellos nos dicen, el caso de evaluación de proyectos de investigación... ...y, y, y ahora nos, nos enumeran todas aquellas cosas que van a tener en cuenta. La relevancia y la novedad del proyecto, los objetivos, la contribución científica... Eh, ...la capacidad del equipo de investigación y del investigador principal... ...la experiencia en el tema, la posible transferencia, es decir... En ese párrafo tan pequeño eh, se resume el, el, el kit de la cuestión, qué es lo que se espera de un proyecto de investigación. El, esta, esta diapositiva está sacada de una presentación que nos hizo en su momento Julio Bravo, que era el director de esa ANEP, y nos cuenta efectivamente cómo ese proceso. La, las distintas instituciones convocantes, tanto el cuando hablamos del MICIN, del MINECO, eh, en realidad estamos, son acrónimos del Ministerio de, normalmente el Ministerio de Ciencia, Ministerio de Economía y Competitividad, dependiendo de cada legislatura, el Ministerio que, que tiene eh, los presupuestos dedicados a la investigación puede cambiar. Actualmente tenemos el Ministerio de Ciencia. Pues cada una de esas entidades convocantes le encargan la evaluación a. a a, la, a esa, subdivisión, esa subdivisión y esa subdivisión a su vez se la encarga a la comunidad científica a esos expertos de los que, de los que hemos hablado hay un, una, una serie de hay un, una serie de equipos de coordinación y muchísimo muchísimos coordinadores que al final lo que lo que remiten a, a lo que se remite y lo que se consigue es un informe científico, eh, que um, se, se, se, devuelve, se devuelve una vez que ya se ha realizado y se ha, real, y, y se ha llevado a cabo la propuesta de, de concesión o de no concesión del proyecto, se suele remitir al, al propio investigador. Como veremos después, eso es bastante interesante porque el recibir una, una, un informe de cómo es tu proyecto te puede ayudar... Eh, si, no te lo con, si no te lo han concedido, te puede ayudar para mejorar tu propuesta. Y hay que leerlo atentamente porque nos puede dar las claves de cuáles ha cuál han sido esos fallos o esas cosas mejorables que, que nos vendrán mucho, muy bien a la hora de, de mejorar. ¿no? La aplicación, no es para, simplemente para que lo sepáis, la aplicación... Eh, desde donde se lleva a cabo el, esa, esa evaluación de cada una de las propuestas se llama Subidi. Todo es confidencial y se parte de dos principios. Se parte del principio de que el investigador eh, o el equipo, el equipo investigador eh, garantiza la veracidad de la, de la información que está dando, tanto de los currículum, de su, los... Los cursos que ha dado de los, de los artículos que, que se ha publicado, ese sería uno de los puntales de, de esta evaluación. Como por otro lado, la confidencialidad de los evaluadores, y la, la, o sea, la confidencialidad y también su capacidad de gestionar y de evaluar ese, esos tipos de proyectos. Siempre, estamos, siempre Está claro que siempre se llevará a cabo por gente, conocer, por investigadores o, o por personas conocedoras. Eh, y especialistas en ese, en ese tema. En la, entre los criterios de valoración más los criterios más de valoración más usados, normalmente eh, se, pueden, se pueden dividir en tres entre, entre bloques: la calidad, la calidad científico-técnica, la relevancia y la viabilidad de la propuesta, la calidad, trayectoria y adecuación del equipo investigador. Y por último, el impacto científico, técnico o internacional de la propuesta. Dependiendo de la convocatoria, eh, cada uno de estos apartados tendrá mayor o menor valor. Por ejemplo, en la, hasta hace poco, ahora se llaman de otra forma, pero bueno, hay el, el, los proyectos concedidos por el Plan Estatal de Investigación, proyectos... proyectos eh, que se, cuya convocatoria se repite todos los años, hay dos tipos de convocatoria, los proyectos de excelencia, que son aquellos proyectos que están de, destinados a ampliar el conocimiento sobre un tema, y los proyectos conocidos como retos del conocimiento, son aquellos proyectos que se encargan de dar respuesta a algunos de los retos eh, que se han recogido en el plan estatal de investigación para dar respuesta a los problemas de la sociedad. Pueden ser el cambio climático, la salud, la, la igualdad de género, la, bueno un montón de, de, de, de retos. Entonces, eh, por, en, lo, en los proyectos de retos, por ejemplo, se suele dar mayor prioridad al impacto científico-técnico internacional de la propuesta. No es mucho, pero suele, suele variar entre un, eh, un 10% serían los proyectos de excelencia y un 20% suele ser en los proyectos retos, porque efectivamente esa, esa capacidad de solucionar ese reto necesitará mayor, mayor capacidad de eh, eh, transferencia a la sociedad, mayor capacidad de... Eh, mm, el, sí, tra, es transferencia, no me sale ahora mismo la palabra, disculpa. Para cada uno de, de estos apartados, aunque en realidad vamos a repetir muchas de las cosas que Miguel Ángel ha comentado y no, no queremos tampoco ser pesados de volver a repetir los mismos aspectos, pero sí me gustaría eh, que recalcaros una serie de cuestiones. ...que es importante que leáis en la, en la convocatoria para a la, a la hora de plantear y redactar esa memoria que vamos a presentar en, un, en la solicitud de un proyecto. ¿Cuáles son los ítems fundamentales que se, que se valoran en esa calidad de la, de la propuesta? Pues, por ejemplo, la novedad del objetivo propuesto, la novedad y la relevancia, la metodología es un tema fundamental... La en la, según según la, la, metod la metodología que planteemos, eh, se, se va a, de alguna manera, el evaluador va a saber cuál es el conocimiento del tema, y muy, muy, muy vinculada a esa metodología está el plan de trabajo y ese cronograma que una de las compañeras preguntaba. En realidad, cuanto, una vez que definimos los objetivos, de la propuesta, todo eso irá, cualquier otro ítem, cualquier, otro item, cualquier esa, esa metodología, ese cronograma, ese plan de trabajo siempre debe ir en consonancia con ese objetivo Si nosotros planteamos un objetivo principal y tres objetivos, o tres objetivos secundarios, sabemos que en el plan de trabajo, que, la, que el, las tareas que les vamos a asignar a cada uno de los investigadores, a cada uno de los miembros del equipo siempre tienen que ir en consonancia, siempre tienen que repetirse. Nosotros no hemos encontrado, revisando alguna vez alguna, alguna memoria, que es, han aparecido en, en un primer planteamiento, eh, por ejemplo, dos objetivos principales, y a lo largo de la memoria, de buena, de buena primera, aparecían cuatro. Entonces, el evaluador, esa, esa limpieza y esa sistemática de toda de, que debe que debe de es, debe de vertebrar toda la solicitud eh, es fundamental una cosa que también se valora mucho incluso en, en la nueva convocatoria de, de los proyectos del, del ministerio creo que obligatoria es un plan de contingencia fundamental además teniendo en cuenta lo, lo que nos ha pasado en el último año ese plan de contingencia recogerá Cuál es cuál es la respuesta del investigador si hay cosas que no funcionan, hay cosas que no han, o que no se han podido hacer pues por, porque no se ha podido viajar a no sé dónde, porque no se ha podido no se han podido tomar unas muestras determinadas o porque alguno de los miembros del equipo ha fallado. También es obligatorio y, y muy bien muy bien valorado en alguna en esta convocatoria en la inclusión del análisis de género en la investigación. Recordar también en muchos de los eh, quiero recordar que esta eh, aparece expresamente eh, dentro de los retos de investigación, así que aunque puede parecer a priori una cosa mmm, poco importante, será muy bien valorada. Los medios disponibles para la realización del trabajo deben de aparecer también reflejados y son muy valorados porque Está claro que si nosotros planteamos una, uno análisis con un espectrómetro determinado que nos mide no sé qué frecuencia, siempre tendremos que decir que en nuestra universidad, en nuestro laboratorio, en el sitio donde trabajamos, eh, ese existe y que lo podemos utilizar. También, como ha comentado Miguel Ángel, el presupuesto necesario para, para, llevar, a, para llevar a cabo en la. El, el, la investigación que vamos a, des, a desarrollar y los aspectos éticos, tanto eh, aquellas autorizaciones que necesitemos para la investigación humana, para la investigación animal, en el caso de que, nuestra, de que sea necesario. Aunque en los proyectos, ahora lo veremos después, aunque en la convocatoria del, del Ministerio se supone que esa calidad de la, de la propuesta, esa calidad científica, tiene el peso más importante, quiero recordar que era, era como un 40% del total, cuando revisamos, cuando hemos revisado en varios estudios que se han hecho eh, qué es lo que más valoran los evaluadores, en realidad la mayoría, la, lo que más valora eh, es la calidad del equipo investigador. La calidad, la trayectoria y la adecuación del equipo investigador, perdón, la adecuación del equipo investigador para poder llevar a cabo esa investigación. Como sabéis, en un proyecto de investigación tenemos dos figuras fundamentales: un, inve un investigador principal y uno o varios investigadores colaboradores. Eso investiga. Pero, perdón, ¿Alguien tiene el micrófono abierto? <risa> vale. Eh, vale, seguimos. Hemos dicho que dentro de un equipo de investigación hay por un lado, está por un lado el investigador principal y uno o varios investigadores colaboradores, dependiendo evidentemente de cuál de cuál sea. El, el volumen de trabajo y, el, y la organización de la investigación que llevamos a cabo. Esos investigadores colaboradores, dependiendo de la convocatoria, eh, se llamarán de una u otra forma. En el ministerio, en la agencia estatal, en los proyectos de la agencia estatal, eh, tienen dos nombres. Se llaman o bien equipo de investigación o bien equipo de trabajo. El equipo de investigación son aquellos investigadores que, que cumplen el requisito de tener vinculación durante toda la vida del proyecto y el equipo de trabajo son, seréis vosotros, fundamentalmente, eh, o, o personal investigador que no tiene ese requisito, que no, puede, que no tiene la vinculación durante los tres o cuatro años que dura ese proyecto. Es muy importante demostrar la experiencia y la competencia del equipo para llevar a cabo este proyecto Debe de haber, de alguna manera, debe de quedar plasmado que ha existido una colaboración previa, que no, es, no se ha creado el equipo de la nada o simplemente porque eran los únicos libres para, for, para formar un, un equipo de investigación. Si es el caso, si es el caso de que es la primera vez que se forma ese equipo, de que hay gente que no, se, no, ha, colaborado, no ha colaborado nunca, es importante también señalar eh, ¿Por qué se hace? Imaginaros que es una nueva línea de investigación y, y a partir de ahí, eh, por ejemplo, hace poco eh, tenemos un, un proyecto que mezcla la estadística, investigadores de estadística con investigadores de ciencias del deporte y es un proyecto que se ha concebido y se ha financiado bastante bien, pues es importante… Que se demuestre que, que aunque es la primera vez que ellos están colaborando pero que esa cohesión va a existir y que los y que los dos los, las dos áreas temáticas los investigadores de las dos áreas temáticas son capaces de llevar a cabo el, el proyecto también es importante y se valora especialmente la experiencia en proyectos anteriores no en el caso, como he, os he comentado, no sé si esto lo conocéis, en estos proyectos del Ministerio hay, hay como tres tipos. Los proyectos tipo B son para investigadores que ya tienen una experiencia, que hayan sido investigadores principales en otros en otro proyectos o miembros del equipo de investigación. Y los proyectos tipo A son para eh, investigadores jóvenes o que nunca han tenido a su cargo un proyecto de investigación. En el caso de los Hins son para jóvenes, in, jóvenes investigadores, pero con una experiencia muy importante, con una experiencia eh, investigadora muy importante. Y en este caso, en estos último, en el caso de los Hins, el propio proyecto de investigación lleva integrado el presupuesto para contratar a, esto, a estos jóvenes investigadores. Esto se conceden muy poco, pero la verdad es que son, son bastante interesantes. En el equipo de, investiga de investigación, que hay que tener en cuenta también, que es, que, toda el, que con ese equipo que tenemos es, tiene la formación suficiente para llevar a cabo lo que proponemos. Si nosotros estamos buscando, si proponemos un análisis estadístico de, de los datos que, o lo, que hemos recogido, o bien tendremos que contratar a una persona con lo que tendrá que aparecer en el presupuesto, o bien alguno de los miembros del equipo tendrá esa, esa formación estadística para llevarlo a cabo. Cuando hablamos de esa formación estadística, hablamos de formación en paleografía o formación en una recogida o en unos análisis específicos que solamente puede pueden llevar a cabo eh, o algunas personas, ¿no? Evidentemente es totalmente eh, eh, tenido en cuenta la participación en proyectos de investigación anteriores, tanto en, en convocatorias nacionales como, como internacionales, y, y también la publicación en revistas de alto, de alto impacto y la experiencia internacional en proyectos y la participación en, en proyectos internacionales. En algunos casos, se puede valorar la dedicación única o parcial de los distintos componentes del equipo. Actualmente ya no hay tanto problema con las dedicaciones de los, de los proyectos, pero mmm, está claro que si, si, la, si hay muchos componentes que tienen una dedicación parcial, puede suponer una, una valoración negativa, como de alguna manera los evaluadores pueden... pueden mmm, Detectar que no hay una implicación suficiente de, todo, de todos los miembros. El impacto científico-técnico inter, científico o internacional de la propuesta es mmm, extremadamente valorable, como he dicho también, dependiendo, tam, dependiendo del tipo de convocatoria. Está claro que hay en esas convocatorias de retos, colaboración o, o convocatorias específicas que suponen la transferencia o la colaboración con empresas. En, en, eh, ese, el porcentaje de, de valoración será mucho más alto. Y entre los puntos que más se eh, valoran, pues estaría, por un lado, el impacto científico y bibliométrico. Nosotros deberemos decir eh, que, cómo vamos a, eh, a divulgar científicamente nuestras propuestas, tanto con, con la publicación de artículos en, en, en revistas de alto impacto o con, o con contribuciones en, distinto, en distintos foros especializados. El impacto social es fundamental porque también, eh, de alguna manera, eh, da relevancia al papel de la investigación en, en nuestra sociedad. El, aquellos planes de difusión y divulgación de los resultados a, ...a la sociedad, no solamente a la comunidad científica, que llegue tanto a, a, a colegios, a a, a, persona, a personal a personas que no son especialistas en la materia, es muy, es muy valorable. De ahí era lo que os ha comentado Miguel Ángel, de esas publicaciones, la creación de páginas web, la, crea, la creación de documentales... ...todo aquello que ayude a que la, a que la sociedad conozca lo que estamos trabajando... El impacto económico, es evidente que todo aquello que, si nosotros pensamos que nuestra investigación es capaz de generar una patente, crear una empresa, crear un software determinado o herramienta específica, ese plan de valorarización valorar, de los resultados será fundamental a la hora de la valoración. Y en algunos casos, dependiendo de, de, la, de la temática con la que estemos trabajando, en el caso, por ejemplo, de las... De la, ciencias sociales o en, en temas de salud, nuestra investigación también puede tener un impacto específico en la toma de decisiones políticas. Entonces, es importante el, el demostrarlo y, y, y, y ponerlo de manifiesto en la solicitud que, que hagamos. Este impacto tendrá más... Eh, tendrá más validez y, ten, y de alguna manera tendrá más credibilidad si viene acompañado de una serie de indicadores que de alguna forma es, acompañen a los resultados del proceso. Esa, esos indicadores del impacto pueden ser tanto cuantitativos como cualitativos, desde el número de publicaciones que tenemos previsto, previstas, eh, llevar eh, presentar en distintas revistas al número de patentes eh, que, que tengamos evidentemente nunca podrá ser muy alto pero el número de patentes que tengamos en mente o pueden ser cualitativos cuando por ejemplo se, se mida la calidad percibida por el usuario final de alguna tecnología que creemos o el nivel de satisfacción de los participantes en los estudios que estemos, que estemos realizando a modo de ejemplo Wilson, eh, ¿me puedes poner el, el enlace primero, por favor? Sí. A ver. Vale, cuando podáis. Mira, no, a modo no. de... Sí. Vale. Mientras él lo va, lo va marcando. A modo de ejemplo, queríamos presentaros este estudio que hicimos con la convocatoria del Plan Nacional de 2013. Eh, esto fue objeto de, de mi TFM, entonces eh, lo que se hizo fue, de, la, de todas, las, todas las solicitudes que se presentaron eh, por parte de los investigadores de la Universidad de Granada, si lo puede abrir, abajo está el documento para abrirlo, Wenceslam, en la página web, no sé si lo ves. Bueno. Con todo hemos dicho que, efectivamente, gracias. Y si puedes poner en la segunda, tercera página. Vale, la cuarta, perdón, la siguiente. Vale, pues creo que es, es la siguiente. ¿La siguiente página? Ahora sí, gracias. Eh, o contaba que eh, con todas las, las 200, quiero recordar que eran como 250 solicitudes que se presentaron en la convocatoria de 2013 eh, por investigadores de la Universidad de Granada, se recogieron todas las evaluaciones que, que el. Que el, que, de las que fueron objeto por parte de, de los miembros de, de esta agencia de evaluación. ¿no? Esa, esas evaluaciones se sistematizaron de manera que, que pudiéramos conseguir información relevante a la hora de ver cuáles eran los criterios que más se, se valoraron en, en esta convocatoria y darle a los investigadores eh, información para mejorar sus solicitudes, ¿no? para mejorar sus su propuestas de investigación. Entonces, si, tenéis, si en algún momento dado tenéis tiempo y os apetece echarle un vistazo, creo que os puede ayudar bastante eh, a la hora de... Mm, evaluar vuestra, vuestra propia propuesta. Es decir, una vez que vosotros presentéis, vuestra tengáis ter, finalizada vuestra, vuestro proyecto, vuestra memoria, estaría bien leer algunos de los comentarios que, de los que fueron objeto estas solicitudes. Se dividieron entre valoraciones positivas y valoraciones negativas para cada uno de esos tres, gran, de esos tres grandes bloques. Y dentro de cada uno de los bloques, pues, por ejemplo, se utilizaron cuestiones como el tema del proyecto, la metodología, el plan de trabajo, el presupuesto. Entonces, es interesante porque nos puede ayudar a captar, eh, de alguna manera, el sentido, el sentido de, la, de estas evaluaciones. Hay una evaluación que aparece en la página 6, entre la página 6 y la página 7, que una, es una valoración positiva que me, siempre me ha gustado mucho, porque de alguna, de alguna forma creo que resume qué es lo que se espera de una presentación de un proyecto. Eh, bajo mi punto de vista, el aspecto formal en una presentación de un proyecto es fundamental. Todo aquello que, se, que mejore eh, la claridad expositiva, la no equivocación, en, por supuesto en ortografía, en, en repeticiones, en, en la narrativa del discurso, creo que nos ayuda muchísimo a, a que nuestro proyecto tenga, tenga mejor valoración. Entonces, os la voy a leer brevemente porque creo que es, es, es positiva de lo que estamos buscando. ¿no? En esa página 6 dice, se valora positivamente la claridad positiva de la memoria científica. La concreción de los objetivos, la adecuada organización del plan de trabajo y, en conjunto, la viabilidad de la propuesta y el detallado plan de transferencia de los resultados, estructurado en diferentes niveles de actuación. Es decir, si conseguimos una valoración como esta, probablemente el proyecto será, será financiado. En, la segunda, en, la, en el segundo enlace, bueno, lo dejo ahí ya... No, no quiero tampoco, no es necesario leer cada una de las cosas, pero creo que sí, sí es interesante que le, que le echéis un vistazo. En la segunda de, la, de, la, de los enlaces os hemos dejado un documento de evaluación del curso para que veáis cómo se recibe esa información por parte de los parte de los investigadores eh, además de que de que Daniel nos ha permitido utilizarlo este documento está en, está en abierto Él lo tienen en abierto en su página web porque es una forma también de, de ayudar a, a compartir esta, esta información que puede ser um, de utilidad para otros investigadores. Como si cuando abráis el documento veréis que ese documento tiene eh, cuatro informes correspondientes a esos cuatro informes que he contado dos de los expertos externos y dos de los expertos de, o sea, dos de los miembros de la comisión de la propia, de la propia agencia estatal. Es curioso, cada uno de, de, de los ítems. Tanto los criterios de la perdón, tanto la calidad y la viabilidad de la, de la propuesta, el equipo de investigación como el impacto, tienen una valoración numérica. En el caso de, de Daniel, el resumen al final es, es muy positivo. Pero sí es curioso que si cuando veáis eh, la, las distintas valoraciones, veréis la importancia de esa, de esa cuádruple de esa cuádruple, cuádruple evaluación porque las dos primeras de las dos primeras evaluaciones el informe del experto número uno y número dos de, de Dani son excepcionales la valoración es excepcional y las valoraciones tres y cuatro son aceptables es decir no son aceptables como una nota bastante como bastante baja Qué ha pasado aquí y por qué es importante ese panel de expertos, por qué es importante esa comunicación y ese sistema que de alguna manera garantiza esa calidad de, de las evaluaciones que llevan a cabo. Pues está claro que esa, la innovación que uno es uno de los algunos de los evaluadores valora de manera extraordinaria en la propuesta de Daniel, que habla sobre el tema de de las almetric, de la almétrica y diferentes nuevas técnicas de, de nuevas técnicas de medición, de medición bibliométrica, lo que a algunos investigadores le parece excepcional, a, a otro de los evaluadores le parece aceptable, porque está claro que ellos no, no ven, no ven ese camino, pero de ahí es, es la importancia de este tipo de, de evaluación. También os animo a, a que lo veáis y que leáis cuáles son esos comentarios que le, le han hecho a Dani, porque realmente su, su yo revisé, vamos, pude ver esa la memoria y, y su memoria es muy visual, es muy clara y muy facilita mucho la labor de los evaluadores. Entonces me gustaría que lo revisarais también a la hora de, de, de presentar una propuesta y por mi parte nada más era simplemente una, una primera aproximación a, a cuál es el, la organización y la forma de trabajar de esta agencia evaluadora si tenéis alguna pregunta pues creo que no ¿Terminamos entonces, Gonzalo en Sí, si nadie tiene nada más que decir. Había antes por ahí una mano levantada, pero no sé si era un error, porque ya no está. ¿Alguien quiere decir algo que encienda el micro? Si no, desconectamos ya. <risa> bueno, dejaremos la presentación. Como la, te la teníamos cada uno de nosotros, teníamos la presentación en distintos sitios dejaremos la presentación en, en, la, en la página web del doctorado para que para que os sirva y nada ánimo con vuestra con vuestra carrera y con, con vuestra tarea gracias a vosotros por la por la asistencia muchas gracias muchas gracias gracias, gracias a vosotros Muchas gracias por todo. Nos vemos mañana. Hasta luego. Adiós. Hasta mañana, hasta mañana, gracias. Buen muchas gracias. Nada, nada, vosotros. Hasta luego.